Marte de la semana 33 del tiempo ordinario El Evangelio según San Lucas capítulo 19 versículo del 1 al 10 En aquel tiempo Jesús entró en Jericó y al ir atravesando la ciudad sucedió que un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos y rico trataba de conocer a Jesús pero la gente se lo impedía porque Saqueo era de baja estatura entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí al llegar a ese lugar Jesús levantó los ojos y le dijo Saqueo bájate pronto porque hoy tengo que esperarme en tu casa Él bajó enseguida y lo recibió muy contento Al ver esto comenzaron todos a murmurar diciendo Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador Saqueo poniéndose de pie dijo a Jesús Mira Señor voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lucas es el único evangelista que nos cuenta la escena de la conversión de saqueo es en verdad el evangelista de la misericordia y del perdón. Este episodio es un ejemplo del capítulo 15 de Lucas, en el que Jesús explicó cómo se comporta Dios con los perdidos y extraviados. En estos relatos explica la atracción que Jesús ejercía sobre los pecadores y los recaudadores de impuestos, que eran los grupos más despreciados social y religiosamente. Sin duda la gente sabía que Jesús... No solo no rechazaba ni reprendía esa clase de individuos, sino que tenía con ellos tan buena relación que solía comer.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 Husano. con ellos lo que era el signo más claro de una amistad y una acogida sin condiciones por todo esto nos explica que saqueo tuvo tanto interés por ver a jesús y sus sentimientos llegaron al colmo de la admiración cuando jesús le dijo que tenía que ir a hospedarse en su casa era inimaginable que un profeta de dios se fuera a cenar y pasar la noche en la casa del hombre más despreciable y despreciado del pueblo. Pueden ser pequeños de estatura, como Saqueo, pero en su interior hay el deseo de ver a Jesús y pueden llegar a ser auténticos hijos de Abraham. Nos alegramos de acercarnos de los alejados. Tenemos corazón de buen pastor que celebra la vuelta de la oveja o del hijo pródigo. O nos encajonamos en la justicia como el hermano mayor, o como los fariseos intransigentes ante la falta de los demás. Cada vez que celebramos la Eucaristía y comulgamos, recibimos la visita del Señor. Debería notarse que ha entrado la alegría en nuestra vida y que cambia nuestra actitud con los demás. Si Jesús vino a buscar y salvar lo que estaba perdido, ¿quiénes somos nosotros para rechazar a los demás? Jesús les le dice, hoy voy a comer en tu casa. Y después le dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Que el Señor los bendiga.